y a la ruta de la derecha, básicamente Que ahí también podremos capturar, así que estoy Deseando ver nuevas fusiones Antes de empezar el capítulo eh, Estoy a tope en Twitch, ¿vale? chicos Por las tardes, noches, tenéis el canal en la descripción Por favor, seguidme, activad las notificaciones Porque eh, por las noches de, de España, ¿vale? Por allí a lo mejor es por la tarde Así que <risa> Podéis seguirme y os enteraréis de cuando Hago directo, además de en Twitter, que es cuando Aviso, ¿vale? por ahí aviso, y en el Discord Aviso en todos lados, ¿vale? compañeros Por favor, venid, venid a los streamings que os he puesto Mote. Os he puesto Mote a algunos, de hecho Moya tiene Mote y ¿quién más tiene Mote? Ah, Samu, por supuesto, Samu para compensar la muerte de ayer chicos, ayer murió nuestro Samu, aquí está debilitado Pero te he puesto Mote en Pokémon Mundo Misterioso, así que si vas a verlo esta noche, mejor que mejor Y ya estaría chicos, vamos a, a curar, vamos a prepararnos porque hoy se vienen nuevas fusiones Cortamos el arbolcillo, que por cierto, habrá que enseñarle corte a algún otro Pokémon, porque claro, eh, Miaouz ya no, ya no vale, Miaomikiu. Entramos en el centro Pokémon, curamos rapidísimamente, no quiero perder tiempo. Entramos en el PC, el PC de Bill, claro, que ya lo hemos conocido, y movemos. A ver, tenemos a Jiglikai, tenemos a Azurli y tenemos a Witsui. No sé qué tipo es el siguiente líder Me lo dijisteis, pero no me acuerdo Era eh, Erika, ¿no? El siguiente líder Y no recuerdo qué tipo era Sé que... psíquico ¿Puede ser? Puede ser que fuera psíquico, ¿eh? ¿Puede ser que With Sweet sea clave? Es que no me acuerdo, no me acuerdo Pero bueno, vamos a... Lo primero a dejar A, a Miauth, a Miao Mikiu ¡Pobrecito! ¡Samu! ¡Te queremos, hermano! Lo dejamos en la caja, virus Y... Y ya estaría, estos son los tres muertos Hasta el momento, chicos ¡Fredo! ¡Samu! ¡Lucas! ¡Os quiero! Vale, no voy a meter a nadie porque como vamos a capturar podemos eh, ver qué es lo que es y básicamente pues capturar y dejarlo en el equipo y así analizar qué hemos capturado. Sin más dilación, compitruenos, aquí a la derecha tenemos ruta nueva y túnel nuevo. Aquí está, ruta 11. Vale, capturamos primero la ruta 11 y luego vamos al túnel. Sí, ¿no? Porque el destello se consigue después del túnel. Sí, vamos a hacer eso. 3, 2, 1... Primer... Pokémon de la ruta número 11 Es un pedazo de Wiccans, ¿vale? Este no vale Este ya le tenemos, podemos Escapar, ahora sí 3, 2, 1, primer Pokémon De la ruta número 11 ¡Oh! oh. ¡Tiro Groove! ¡Tiro Groove! Chicos, otro tipo lucha La reencarnación De nuestro Darío No, de nuestro Darío, no, perdón, que lo he leído Darío Y he dicho Darío, no, de nuestro Fredo ha revivido otro tipo lucha, pero tipo roca esta vez. Vale, no quiero que se muera, ¿eh? No quiero que se muera, primer aviso. Voy a tirar Pokéball, ya está, es que no, no tengo, no tengo, tengo una Super Bowl por si acaso que conseguimos en el barco. Espero que os acordéis de esto, ¿vale? <ríe> y ahí está, no se captura, esto puede ser malo. Demolición, eh, no me quitas nada. Tiene demolición. Me gusta, me gusta, me gusta. A lo mejor hay un gimnasio tipo volador, ¿no? Estoy pensando, igual me hace tras, tras, tras, tras pero bueno. Este tirograf parece estar un poco más complicado de lo que me gustaría. A ver, podemos envenenarlo con con moya, pero envenenarlo puede ser un problema, ¿eh? Porque igual se nos muere y no me gustaría. Voy a insistir un poco, ¿vale? Voy a insistir un poco en las Pokéball. Es que no sé le puedo matar. Es roca lucha. Roca lucha. Es que no da ni un toque, ¿eh? No da ni un toque. Esto es muy heavy. Vamos a ver, ¿con quién le puedo quitar un poco de vida? A lo mejor con Moya, de hecho De hecho le intimidamos Que está muy bien Demolición, no me va a quitar mucho Porque soy, ace soy acero, no soy, soy Está pensando en ácido, ¿vale? Soy veneno Y mmm, voy a hacer ácido No le envenenes, por favor No le envenenes, no le voy a matar, no le voy a matar No le mata, vale, no le envenenes Bien, bien Ahora está en naranja, chicos Creo que podemos... ¡Pokeball! ¡Vamos! ¡Por favor, tirogruf ¡Te quiero! ¡Te quiero, compitrueno! ¡Vamos! ¡No! ¡No da ni un toque! ¿Qué está pachando? ¿Qué está pachando? No quiero usar la super bola Bueno, podríamos usarla, la verdad ¡Vamos! ¡Uno! ¡No! ¡No se captura, chicos! Es que si lo enveneno luego se va a morir O sea, directamente ¡Vamos! ¡Vamos, va! ¡Va! ¡Lo tenemos, eh! ¡Lo tenemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¿Tiramos de superbola o qué? No quiero estar aquí todo el episodio, compañeros. Venga, le voy a dar dos Pokéballs. Y si no se captura a la tercera, tiramos superbola, ¿vale? Venga, va. Esta es la primera. No le doy más opciones. No le doy más. Uno, dos, tres. ¡No! ¡Qué putada! Ha estado a punto. Venga, va, va, va. Lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes. Tío Gruz, te quieres venir, te quieres venir y lo sabes. Y lo sabes. Uno, dos, tres. ¡Perfecto! La última Pokéball que quería tirar. Y se captura este tío Groove Claro que sí, joder. ¡Claro que sí! Y hemos visto ya todas sus evoluciones. Así que nice. Eh, vale, ¿quieres ponerlo un mote? Por supuesto que sí. Cambiamos al Random Name Picker Y mucha suerte porque este Pokémon Tiene pintaza A ver ¿a quién, a quién le toca, a quién le toca Raúl, enhorabuena Raulito Te llevas el mote de Tiro Groove La verdad que Raúl hay dos Está Raúl Sal y Raúl... ¿Cómo era el otro? Lo voy a mirar, un segundo Raúl Guerrero Así que bueno, este, este mote vale por los dos, ¿vale? <ríe> Sois uno, chicos Sois uno, vamos a ver, voy a volver al, al, A la grabación, que no la veo Aquí está, ponemos el gameplay y Raúl le pega el nombre además a este tirogue Este tirogue, chicos, tiene buenísima pinta, eh Tiene muy buena pinta Perfecto Pues nada, ya hemos capturado aquí No voy a luchar contra nadie aquí, ni... Oh, mira un objeto, ¿qué es? Despertar, bueno Bueno, ni tan mal, ni tan mal No voy a luchar contra esta zona, esta ruta La podemos esquivar e ignorar, no hay problema Vamos a la segunda parte interesante, chicos Que es la cueva Diglos ¡Oh! ¡Oh! Ya sabemos con quién es Diglet. Ya sabemos con quién es Diglett, chicos Diglosis. Diglosis, vaya spoiler, ¿no? Podría haberse llamado... Claro, es que tiene que llamarse Diglosis. Si no, algo fallaría Pues... Mmm, pff, Vamos a poner a Moya otra vez, ¿no? Para hacer intimidación directamente Sin más dilación, compañeros 3, 2, 1 Primer Pokémon de la Cueva Diglosis. Va a ser un... ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Qué raro es! Es más feo que su madre, chicos, es como un Pou. Es una mierda en una burbuja. Pero me gusta, me gusta. No lo voy a hacer ascos, eh. Cuidado que es tipo psíquico, eh. Fuera tonterías, eh. Está a nivel 19. Voy a meter aquí a. ¡Puf! A Emmanuel. Emmanuel puede aquí, eh. A ver qué hace. ¡Fisura no! ¡Fisura no! Vale, vale, está a nivel 19, no, no nos puede hacer nada, pero. ¡Puf! ¡Puf! ¡Me acojoné! ¿Creéis que lo mato de algún ataque de estos? Será tipo tierra, ¿no? No me la quiero jugar. Voy a tirar la Pokéball así. Por los Loles. Por los Loles. A ver qué pasa. Venga. Vamos allá. No. Ni, ni uno. Ni uno. Se va a complicar, chicos. Se empieza a complicar. Solo tiene fisura. Porque fisura no me va a pegar. Eso seguro. Vamos. Vamos. No. Ni un toque. Bucle arena. Vale. Bucle arena. Tiene algo de tipo psíquico. Uno. Dos Tres ¡Uh! ¡El acojone, chicos! Casi lo que... Ca ¿Qué ha pasado? Ah, copia Oblivius Tiene imitación Que es copiar habilidad Me he un momento Pensaba que se había como clonado No sé, me raya muchísimo Vamos Por favor Uno Dos Tres ¡No! Está cerca, chicos Está tan cerca Tan cerca y a la vez tan lejos Vamos Por favor si te quiero Uno Dos no, vale, vamos a tener que quitarle vida, eh. Vamos a tener que quitarle vida. Voy a probar eh, otra Pokébal, pero si no se captura hay que quitarle vida, ¿eh? Uno, dos, tres, ¡Sí! ¡Ahora sí, joder! ¡Vamos! Basta que amenaces, amenazas un poquito y sale. Es perfecto, es perfecto. ¡Diglosis! Enhorabuena. Te vienes al equipo, Diglosis. ¿Y quieres ponerle un mote? Obviamente sí Vamos al Random Name Picker Elegimos otro nombre y vamos Mucha suerte chicos porque este Pokémon puede ser Un pepino de locos Vamos allá, ¿quién se lo lleva? Juxmae Hombre, Josh, compañero Claro que sí, sabía yo que algún día te llevarías Mote, estabas deseándolo eh. Estabas deseándolo eh, Te voy a poner Josh, obviamente Josh Josh, Josh está bien Josh, me gusta Josh Me gusta es Josh, ¿no? Espero que sí. Si no, me lo dices y le cambio el nombre, ¿vale? Que creo que puedo. No estoy seguro, pero creo que puedo. Pues ya estaría, chicos. Vamos a mirar a nuestros Pokés nuevos. Primero a Raúl. Vamos a ver a Raúl. Lucha roca. Esto lo teníamos claro, esto no, no es nada nuevo. Tiene Guts. Tiene Guts. Que no está mal. Que es si tiene un estado alterado, potencioso ataque. Y solo tiene demolición. Ostras, sorpresa, ¿eh? Sorpresa. ¿El siguiente gimnasio era tipo psíquico? Ah, no me acuerdo, tío Me lo dijisteis, pero no me acuerdo Lo digo porque Raúl, en ese caso, no va a servir de mucho ¿eh? en el gimnasio Vámonos a... Um, vamos al, al centro Pokémon ¿Pokémon? Y creo que voy a coger a... Um, a Josh, ¿eh? Creo que voy a coger a Josh ¿Dónde estás, Josh? Madre mía, si es que es lo más parecido a una mierda que hemos visto en nuestra vida, hermanos Voy a meterle en el equipo A ver, Party Pokémon Cambiamos. Raúl, de momento te quedas aquí. Ojo que cualquier Pokémon de estos puede ser importante, ¿de acuerdo? De hecho, si el gimnasio es tipo psíquico, With Sweet puede ser clave. Salimos. Eh, y el que no puede ser clave a lo mejor es Fimo, porque un psíquico. O Freddy, o Moya. Buf, como sea psíquico, chavales. Como sea psíquico, nos hacen un hijo, ¿eh? Va a haber que cambiar muchos Pokés aquí. Vale, vamos a ver qué tiene. Tierra sí, con efecto. Estábamos en lo cierto, obviamente. Sandvale, sube la evasión en caso de tormenta arena. Esto es mmm, meh. bucle arena, imitación, refuerzo y fisura. Tiene malísimos ataques, ¿eh? Pero malísimos, malísimos. A ver si puede aprender eh, excavar. Estaría muy bien. Dime que puedes aprender a excavar. O sea, es que si no puedes aprender a excavar ya mmm, sería insultante. Lo tenemos aquí, ¿no? ¿Lo tenemos? Dime que sí. ¡Oh, yeah! ¡Claro que puedes, compañero! Y eres tipo, tipo tierra, así que... Aquí no hay duda, chavales. Aquí no hay duda. Le quitamos... Es que fisura puede llegar a servir. Poco, pero podría llegar. En cambio, refuerzo... Es que no hay ataques. No hay combates dobles. Quitamos refuerzo. Y ahí lo lleva. Aprendió esto. No tengo nada de tipo psíquico, ¿verdad? Me parece que no. Me parece que no, me parece que no. Y confirmamos que no. Vale, pues podemos continuar, compañeros. Ahora sí, nos vamos... A por... Eh, a por la, la MD la, la MO, perdón, destello Para poder hacer el túnel roca, básicamente ¿Que lo podemos hacer también igual? Sí ¿Que lo vamos a hacer peor? También Y como no quiero perder mucho tiempo, creo que en un plus plus Hacemos este túnel Corriendo rápido Me voy a fijar en si hay sombras, ¿vale? Porque si hay sombras son objetos ocultos y pueden ser interesantes Sabemos que no tiene nada de tipo... De tipo... Psíquico, así que no me preocupa Ah, no puedo esquivar, este tiene arena trap este tiene arena trap Hubiera sido mucho mejor, chicos, arena trap Vale, colmillo veneno No le voy a quitar nada Bueno, sí, sí, le quito, sí, le quito Ácido y hasta luego 2000 años más tarde. Vámonos Aquí arriba puede ser Sí, sí, baby, sí Vale, cueva de glosis, tú que lo cuentas Hola Fui al túnel roca, pero está oscuro y me da miedo Eso lo solucionamos en un plis plas Ruta 2 Vale, aquí había objeto, ¿verdad? Ah, pues no, pensaba que sí No hay ninguna sombra ni nada Mmm, sospechoso esto, ¿eh? Cuanto menos sospechoso No tenemos corte, por cierto, deberíamos enseñárselo a alguien ¡Hola! ¡Hola, señor! Un Pokémon debilitado no puede luchar, pero puede usar movimientos como corte ¿Eh? ¿No era aquí el destello? Busca una browser, quieres cambiarlo por hacer mime Haz ¿Hace el gor con Mr. Mime! ¡Oh, mama! ¡Qué chulo! Eh, ¿No me daba aquí destello? Me estoy rayando, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo, algo no está funcionando aquí, ¿eh? Voy a intentar... Eh... Claro, es que no hay vuelo aquí. Voy a intentar enseñar eh, corte a alguien, pero me da palo, ¿eh? Porque solo podrá... Josh, claro. Uf. Josh, no te quiero enseñar corte, la verdad. No te creas que me hace ninguna ilusión. Pero ninguna, ¿eh? Ninguna, ninguna Voy a quitar imitación Que copia la habilidad Voy a quitar imitación, pero... Ostras ¡Ah! ¡Qué rabia tener que enseñarle corte, tío! ¿Qué estaba? ¿Aquí abajo o qué? ¿Estaba aquí abajo? Puede ser Y puede ser que no me acuerde ¿Aquí dentro? ¡Amigo! ¡Era este! ¡Era este! Vale, vale, sí, sí, tengo 10 tipos Tengo 10 tipos Vale, vale, vale, vale, ahora todo cuadra en mi cabeza Yo estaba rayado, estaba rayado Pues nada, he tenido que enseñarle corte a este Pero es lo que hay Pues sin más dilaciones eh Y sin más dilatación, ¿eh? Nos vamos, volvemos ¿Cuál es la manera más rápida de llegar a, a Ciudad Celeste? Volver el túnel roca, ¿no? Imagino Creo que sí, porque el, el monte Moon es largo de, de pelotes Hostia, pelotes Hostia, pelotes, pelotes. Vale, pues nada no tengo repelentes, así que la vida es dura, chicos. Muchos meses después. Qué mala suerte que nos haya tocado eh, arena... Sin arena trap, ¿eh? Porque arena trape es súper clave. Lo típico que cambias, pillas al Pokémon que, que tenga el otro y que es malo contra tu tipo. Aunque la IA nunca suele cambiar, ¿no? Realmente. Así que, como tal, como tal, no es tan útil. Ciudad Carmín, vamos a comprar repelentes. Lo saben los astros, lo saben en Kuala Lumpur. Hola. ¿Me vendes, eh... Super pociones tal, repelentes Por favor, dame 200, ¿vale? Son 200, Rubio 20, ¿no? 20, 20, 30, 30 es mucho, ¿no? 20, 20 está bien Yo creo que con 20 vamos tirando, ¿no? Y por qué voy a comprar 10 más Por los Loles, pero deberían venderme Super bolas en algún momento, ¿eh, cracks? Se agradecerían unas super bolitas Pues nada Por aquí arriba, entonces No puedo pasar todavía por... ¡Oh! ¡No! No me acordaba Habíamos dejado este combate pendiente. Fail máximo, fail máximo. Vale, tres pokés. Pitnap. Fácil, cambiamos. Fimo. Ahí lo lleva. Picotazo. ¿Qué picotazo? Demolición, me he equivocado. Hidropulso, hasta luego. ¿Qué más tienes? Pitnap. Nada, nada. Hidropulso. ¿Y qué más tienes? Otro Pitnap. Nada, nada. Hidropulso. Fácil, fácil, fácil. Vale, vale, ya está. Ya está, chicos. Ya está. Continuamos. No sé si luché contra todos en esta ruta. Creo que este me lo salté, ¿verdad? Puede ser. No lo sé, por si acaso lo esquivamos Y aquí tenemos nuestro túnel Submarino sub, Submarino <risas> Submarino subterráneo, por favor Túnel subterráneo, bueno, camino subterráneo Oh, mamá Qué juegazo, ¿eh? ¿Os está gustando este juego, chicos? Porque a mí me está flipando, ¿eh? Las fusiones molan un calao Bueno, hay alguna un poco mala, ¿vale? Eso, ¡Ediglosis, ¿eh? ¡Ediglosis! ¿Eh? que pareces un truñito Pareces un Pou, tío, dime que no es parecido pareció un Pou O sea, de verdad, ¿eh? A mí me parece un Pou pero, pero descarado Tío Celeste, vamos a curar Que estamos a tiempo antes de irnos a la ruta De la derecha Más que nada porque nuestro Arbok ya está un poco sufriendo Curamos Nice Y quien sí que puede ser clave si el gimnasio es tipo psíquico Es Emanuel, porque siendo tipo acero, Ni tan mal Vamos a poner primero a, a Josh Después, ah, podría haber usado Excavar para escapar del túnel No, ¿no? Porque Excavar te lleva a donde has venido No a donde vas ¿No? Creo que sí Vale, vamos a poner a Dios el primero y así le vamos leveleando un poquito, así con la calma. Y ahora sí que ya nos tranquilizamos, ¿eh, chicos? Ya queda poquito de episodio. Vamos a ir haciendo unos combatillos tranquilamente. Y mañana volvemos a capturar en esta Ruta 9, ¿vale? Ruta 9, aquí podemos capturar. No lo voy a hacer hoy porque ya hemos capturado dos. Lo dejamos para mañana. Y ojito que, que puede estar muy guapo. Tienes algunos Pokémon en guardia. Vámonos. Vamos a probar a nuestro Diglosis. Por cierto, estoy probando un nuevo... Filtro para el micro, ¿vale? Estaba empezando a probar los filtros. Y no sé qué tal se me oirá. Espero que bien. La verdad. Campista Alicia. Tiene un Team Dish. Pues nada, no te creas que me viene muy bien. Soy tipo tierra... Me. Me. Darío. Darío es tu momento. Es Vodafone. Cornada. Va bene, va bene. Se está apagando la luz. ¿Qué está pasando? No, no te vayas, cielo. No te vayas. Picotazo. Y adiós. ¿Qué más tienes? Otro Team Dish. Pues volvemos, Josh, ahí lo tienes Y vuelve Darío Aromaterapia Pff, Eso hubiera molado, lo que pasa es que ahora mismo no te sirve de mucho, eh, compitreno Picotazo, fácil Bunny Sprout, vale Pues Josh, y ahora no voy a sacar a... No voy a sacar a... A nuestro Darío, vamos a sacar a... A Fimo Fimo te revienta, paralizador Qué hijo de cerdo, tío Odio los cambios, los estados alterados, eh Los odio... De una manera gigadrenado no me lo creo ¿Es tipo planta? ¿En serio? Pensaba que no Claro, es que es un Bellsprout Es un Bellsprout Pensaba por un momento que era, que era tipo veneno Pero no, claro, es, es que es Bellsprout También puede ser planta Pues ya estaría Ah, no, queda otro, otro bunny sprout Pues metemos a Josh Y ahora voy a meter a... A Moya Que le va a intimidar, aunque no sirve de mucho y vamos a poder hacerle colmillo, veneno y reventamos. ¿Otro paralizador? Me cago en Pito Pato. Colmillo y veneno. Drenadoras. Vale, drenadoras me da igual. No te paralices, hermano. No te paralices. Hoja afilada, lo aguantas bien. Es neutro. Es neutro, es neutro. ¿Es neutro? Vale, bien. Colmillo y veneno. Ahí te lo comas. ¿Te mata? ¿Te mata? ¿Te mata? pao ¡Te mata! ¡Vámonos! Muy bien, compañeros Muy, pero que muy bien. Pues, chicos... Terminamos el episodio por aquí, espero que os haya encantado. Mañana capturamos en esta ruta, así que preparaos porque se vienen más motes y luego hay otro túnel, o sea que más motes y más motes, esto es increíble. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Apretad ese botón de like como si no hubiera mañana y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Chaos 2. Hardlock, chao, chao.